Perdió Hombre, hacen focus, tío No, y de tú la vida que le pone el subnormal ¿eh? ese, tío ¿Qué hace la diva ahí? O sea, puta madre La madre que te parió, hermano, diva de mierda Qué bobos son, tío Madre mía, ja el jabalinazo Ese tío le llega a pasar por la, por la puta orella Humillo, moira. Puso normal, tío, la muera Muy malo tío, su equipo Wow, shit. Me hemos pillado el segundo punto muy bien, eh. Te repían. ¿Qué hace copiándome el personaje, basura? ¿Qué hace copiándome el personaje, bro? Váyatela. Se cree que por piquear al personaje que yo llevo van a ganar la partida. O sea, doble curándose, tío. O sea, qué coño, eh, bro. El hombre torreta, tío, de verdad. El hombre torreta, tío. Eso no es normal, tío. No es para nada normal, macho. No es para nada normal eso. Mis aliados me necesitan. Wow. La carga se mueve. Ya era hora. La carga ha alcanzado el punto de control. O sea, tiene muy poca voz ahora, tío. Hombre, torreta ¿Qué ¿eh? va con esa? Con esa vida que hace? De loco, ¿no? Y ese puto ¿Qué? Esa skin tan rara Hombre, el hombre torreta Tenía una cosa que soluciona contigo Bro, O la puta mierda que lleva se mata, eh Bro Desequilibrante wow, Mano, ¿qué más, tío? Dios, Dios, Dios ¿Qué hace ellos? ¿eh? De loco De loco, manín. Buena esa Buena la Ana Le ha puesto lo de La anticuración Vale, ya está, Moira Vete a tomar por culo Moira de mierda qué Moira, tío Está pegando en todo el... Madre, madre Cago en tu muela que te mata hasta aquí, perro Seréi Qué cabrón, en tío ¿Y eso? <risa> <risa> Hermano, la cagaste, bro Ha seguido con ese pick Vale, vale, que ¿y eso? Bro, ¿cómo coño avanzan tanto ahora? mano para hacer ¿no? Coño, que están aquí ya, tío Gol Vaya tela, hermano ¿Qué cojones? Me está pegando por atrás El hombre torreta, tío, de verdad Muchachos muchacho ellos muchacho, Pero de que van los pingados estos jugando, tío hola eh, ¿Qué más, bro? Y viene la moira, tío Y viene la moira, tío ¿Qué cojones, bro? O sea, 8 contra mí O sea, 20 yo moira de mierda, me cago un poco muerto. Y yo no vea... vaya Play se está marcando la moira, pero va a morir ahora, ¿eh? Hija de puta, no muere! Menos mal, macho. Va a anda, viva de mierda. Vaya tanqueo, tío, insano, Que me estoy marcando aquí para nada. Vaya vela con la Ulti. Tío que sí, bro, soy los pro, hermano. Que bro que soy, bro Ese tú Los dos putos Manos, hermano, mano, mano de locos, ¿eh? Vaya stun, tío Y te la moera, tío Te la moera, hermano Como si no hubiera pasado Mano, este tul, este tul mierda, es esto yo más no me la puedo marcar, tío, puto hombre torreta. Enfermo, bro. Venga, bro, lo que vas a durar arriba. Venga. Parla, hermano. ¿Qué? ¿Puto? Soldado, de basura, tío. Y me deja y me deja dormir, tío. Y me deja dormir, tío. Qué personaje, bro. ¿De, de, de, de. Dios No me jodas, tío, en serio Vaya pena De verdad no tiene sentido, tío Titu, titu, Van a ganar ellos solo, joder vaya, te la van a ir tío A chuparla, puto, gilipollas. Vamos, vamos, vamos. Del tirón. Mierda, si hubiese enchufado bien esa. Venga, venga, va venga. Venga, a chuparla, mamá. ¡Wow! Dios, Dios, tío. <risa> Uff, es. ¿eh? Qué Yo, yo, yo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero no me lo creo, tío. No me lo creo, chaval. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío tacho. Necesito la ulti ya para entrar, tío. Loco. Son mío. Bueno, chupadla eso. Moira, vete a tomar el por culo, Moira, eh. Venga, ganamos, joder Bien Nice No estáis preparados <risa> Increíble Cuidada destacada. juego worth it el man si no Buena esa, la verdad, y la digo, eh Nice ¿En qué lo me pondrán, que en qué hora me pondrán Ah, me quedan dos partidos